Continuando con el módulo de cicloconvertidores, hablemos del principio de funcionamiento. Los cicloconvertidores basan su funcionamiento o topología en los rectificadores controlados, es decir, los basados en tiristores, en donde se cambia la consigna de disparo, es decir, el valor del ángulo alfa, en cada periodo de salida del puente. Para el caso de un rectificador trifásico, estamos hablando de cada pi tercio. Entonces en la figura vemos la topología del rectificador trifásico que estudiamos en módulos pasados, en donde la tensión de salida hacia la barra de corriente continua puede ser positiva o negativa en función del valor de alfa con corriente siempre positiva. Al lado vemos la salida de tensión para las tres tensiones de las tres fases, línea a línea, BAB, BBC, BCA en trazo continuo, y el trazo discontinuo o punteado, los complementos. Asimismo, vemos la tensión en la barra de corriente continua, en trazo gris, correspondiente a un ángulo alfa determinado. Entonces, la tensión media, ya la hemos discutido para el módulo rectificador controlado, se calcula como la integral en un periodo de la tensión, y eso nos da 1.35 veces la tensión línea a línea de la fuente de alimentación, coseno de alfa. Como ya comentábamos, dependiendo del valor de alfa, que tiene un límite de controlabilidad para cargas pasivas entre 0 y pi radianes, podemos obtener tensiones que van desde menos 1.35b a 1.35b. Es decir, tensiones negativas, a positivas, acotadas en valor absoluto hasta 1.35b. Entonces, ¿en qué consiste el funcionamiento del, del ciclo convertidor? Consideremos que el ángulo alfa con que se encienden los tiristores no es constante durante todo el tiempo, sino que lo variamos cada pi tercios, es decir, cada periodo de operación del puente, variamos el ángulo de disparo. La variación del ángulo de encendido es más lenta si la comparamos con la frecuencia de la fuente, lo que va a definir la frecuencia WAU o la frecuencia de salida de la forma de onda que queremos generar de alterna. Esto origina que la tensión media sobre la barra de corriente continua varíe en cada periodo de la onda de salida, en función de la variación del ángulo alfa. Eso lo podemos resumir en la ecuación 1, donde alfa va a ser función de esa frecuencia de salida que nosotros deseamos. Por tanto, el voltaje promedio del rectificador va a ser función de 1.35b por la variación del coseno del ángulo alfa, que va a ser función de la nueva frecuencia que deseamos controlar o obtener a la salida del convertidor. De esta forma, modelar la tensión de salida resulta bastante compleja debido a la relación no lineal que existe entre la tensión del rectificador y la variación de alfa. Generalmente se escoge una variación de alfa de forma sinusoidal para poder bajar esta no linealidad de la fe. Si así se desea que la tensión de salida Consiste en una tensión sinusoidal, eso quiere decir que B de salida en función del tiempo va a ser una magnitud RMS, o una magnitud pico, seno de omega de salida por T, siendo omega de salida mucho menor que la omega eléctrica de la fuente. Y la tensión pico de salida, WAU, siempre tiene que ser menor o igual que 1.35B, que es la máxima tensión que podemos obtener con el convertidor trifásico que estamos empleando. Entonces, vamos a definir la tensión del rectificador de acuerdo a la expresión 2, como una B de salida seno de omega de salida por T, siendo de función de 1.35B. En pocas palabras, el ángulo alfa, que es función de la frecuencia de salida, lo vamos a definir como el arco coseno de la tensión pico de salida que deseo entre la tensión pico del puente convertidor, que es 1.35b, seno de la frecuencia de salida por el tiempo. Esto lo hemos resumido en la expresión 3. Entonces vamos a definir, igual que hicimos para los controladores AC, la relación de control de magnitud M, como el cociente entre la tensión pico de salida, BAU, y 1.35B. Eso lo vemos en la expresión número 4. Eso me permite reescribir la expresión de alfa en función de la frecuencia de salida, correspondiente a utilizar el control de magnitud, es decir... En la expresión 5 lo podemos ver como el arco coseno de m por el seno de la frecuencia de salida por t. Debemos estar claro que cuando nosotros queremos generar una onda de alterna necesitamos operación en los cuatro cuadrantes y el puente que vimos originalmente, el puente rectificador trifásico, solo tiene operación en dos cuadrantes, específicamente el primero y el tercero. Entonces, para la obtención de alfa de salida, en función del tiempo, se requiere la operación en los cuatro cuadrantes. Ya vimos que el primer puente que observamos, donde empezamos la explicación, solamente funciona en el primero y en el cuarto cuadrante, es decir, tensiones positivas y negativas con corriente positiva Entonces, para poder obtener la operación de segundo y tercer cuadrante, vamos a requerir el complemento de este puente, es decir, que los tiristores estén en sentido contrario para que me permita la circulación de corriente negativa con tensión positiva y negativa. Y eso lo vemos en la figura a mano derecha, donde tenemos el puente complemento, al de la izquierda, únicamente cambiando el sentido de los tiristores para garantizar la circulación en los otros dos cuadrantes. Es decir, que si quiero la operación de cuatro cuadrantes, debo combinar ambos puentes en un solo convertidor y eso lo podemos ver en la figura en la figura mostramos los dos puentes convertidores que vimos en la lámina anterior juntos operando simultáneamente eso me permite una operación en cuatro cuadrantes al lado podemos ver el índice de modulación de amplitud m en función de distintos valores de m para distintas frecuencias, en este caso tenemos una relación de omega entre omega de salida igual a 6, para distintos valores de alfa, entre 0 y 180 grados. Entonces tenemos que alfa de salida es arcoseno de m por el seno de o, la frecuencia de salida, con respecto al tiempo. En la gráfica de abajo podemos ver la generación de una onda de salida sinusoidal de una frecuencia que es 6 veces de diferente omega au con respecto a omega. Es decir, omega au es 6 veces más grande que la frecuencia de salida de la fuente. Vemos cómo el puente va conmutando para cada tercio del periodo de la fuente original y eso va siguiendo la trayectoria sinusoidal en la onda color magenta Mientras que tenemos las, tres on las seis ondas sinusoidales correspondientes a las tres fases AB, BBC, BCA, la onda de referencia en color magenta y la onda cian que es la onda resultante que la podemos ver que trata de seguir la sinusoidal en función a la variación del ángulo alfa. Básicamente estamos utilizando la onda amarilla M igual a 1, es decir, estamos usando la gráfica color amarillo de la parte superior. De esta manera se puede originar un proceso de conversión AC a C donde estamos cambiando la magnitud y la frecuencia de la onda de salida. Pero esta frecuencia tiene que ser un múltiplo superior a la frecuencia eléctrica de la fuente. Si lo vemos en periodo, el periodo es mucho mayor que el de la fuente de alimentación. Entonces, en este video vimos el principio de funcionamiento... La topología del, del ciclo convertidor es basada en dos rectificadores complementarios trifásicos, es decir, para el caso que analizamos, se requieren 12 componentes de tiristores para poder realizar el proceso de ciclo conversión, el cual me permite obtener una onda de salida de tensión variable y a una frecuencia de un múltiplo superior a la frecuencia de la fuente, cambiando el valor de la consigna de disparo del puente cada Tercios. Gracias por su atención y los invito a continuar con el siguiente video donde veremos las topologías que se emplean en el proceso de ciclo conversión trifásica. Gracias por su atención.